Buenos días, Euron, y bienvenidos a este seminario de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Eh, Feliz Día de Europa y bienvenidos hoy eh, eh, eh, el, el, el... Eh, desarrollo de las competencias para el empleo Sí. tenemos un problema ¿se corta? Sí. Eh, parece que hay un problema de conexión eh, ¿me ves? hay una conexión bueno, dábamos la bienvenida ¿Me escucháis, Ana? Es, yo vale, recortada. Pues sí. ya, ya como... ¿Empiezo? Sí, sí, voy a poder antes aquí. Entonces, damos paso a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo, que hará la introducción a la jornada. Vale, pues muchas gracias, según nos gustéis. Buenos días a todos y feliz Día de Europa. Vale. Etaongi, Torri, Muga, Rendico, Lambides, Siketan, de Torquisuneco, en Pleguraco, Gaitasun, Arapen, Jorrachea, el Budu, Yardunandio, Netara, Norco, topaketa Data, berezi Batean, Budu, da Europa de -en Negunian, Esusenere, Mayacharen, Bedeachian, Europa de Batasuna, eta al darrecacheco, Pache, oide Eta Europa Batasuna de proyecto aman mancomuna de Quicheco, interes Bedecia duen, Gai, Bati, Bat el Izanere, Bede, Oñarrisco, Escubire, Nagiri, Bedak, Lambide, Esikete, Dako, Etengabeco, Prestacuncha, Dako, Sarbide, eskubide bat Dela, Itorxendú. Decía que bienvenidas, bienvenidos a esta jornada que tiene por objeto tratar el desarrollo de, de las competencias de las, para el empleo del futuro en formación profesional. Es un día, evidentemente, que se hace en una fecha señalada, el Día de Europa. Medida que cada 9 de mayo reivindica la Unidad de Europa y La Paz. Y lo hace precisamente abordando una cuestión de especial interés para la construcción del Proyecto Común de la unión pues su propia Carta de Derechos Fundamentales reconoce el acceso a la formación profesional y continua como un derecho. En la misma dinámica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplan el acceso igualitario de todas las personas a una formación asequible y de calidad y el incremento del número de jóvenes y adultos que posean las capacidades necesarias para acceder a un empleo digno y al emprendimiento. En esta línea, el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece una serie de principios para apoyar mercados de trabajo y sistemas de protección social equitativos y que funcionen correctamente entre ellos el referente al derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos. En este sentido, desde luego, nos satisface confluir en actos como el de hoy, organizado por otra parte, coincidiendo con el Festival por el Año Europeo de las Competencias, siempre con el propósito de ofrecer información práctica y concreta sobre las actitudes que nuestros estudiantes de formación profesional pueden desarrollar al objeto de estar mejor preparados. Y teniendo en cuenta el contexto transfronterizo, un espacio que, más que una barrera y un obstáculo, es un ámbito de oportunidad para la construcción de un entorno más equilibrado y en consecuencia de una sociedad más próspera. En la sesión de la mano de la Comisión Europea con Raúl Larribas podremos conocer lo que implica el Año Europeo de las competencias. Contaremos también con la intervención de Ley de Azcona, de la autoregión Aquitania, Euskadi y Navarra, quien nos acercará a los proyectos de formación profesional transfronteriza y a la nueva ordenanza francesa. También habrá oportunidad de abordar la formación sin fronteras con Martín Guillermo, representante de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, así como el futuro del empleo en Navarra y las nuevas competencias de la mano de Esther Monterrubio, directora del Servicio de Formación Profesional del Gobierno de Navarra. Finalizará el acto el director general de Acción Exterior. Decía que hoy es el Día de Europa y esta sesión que celebramos se suma a la serie de actividades promovidas con tal motivo buscando contribuir desde el debate, la reflexión y poniendo en común saberes y experiencias al fortalecimiento de la Unión. Una Unión cuyos pueblos, al crear entre sí un vínculo cada vez más estrecho y basado en los principios de la democracia y del Estado de Derecho, decidieron, conscientes de su patrimonio espiritual y moral, compartir un porvenir pacífico cimentado en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Porque el objetivo de la construcción europea es, ante todo y como han reiterado en numerosas ocasiones nuestras instituciones comunes, generar un espacio de paz. Por eso, gracias a los y las ponentes que nos acompañan en esta fecha tan especial por ser partícipes de este empeño común. También a todas vosotros y vosotros por asistir a esta jornada que esperamos se vea también enriquecida con vuestra participación. Es que recasco muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Pasamos ahora a la intervención de Raúl Rivas, de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. Adelante el vídeo. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a este seminario del, del 9 de mayo. Un, eh, siento no poder estar allí. Eh, pero es festivo hoy en la comisión. Mi nombre es Raúl Arribas, soy Policy Officer de la Dirección General de Empleo de la comisión y mi objetivo es explicar y dar unas notas principales sobre el año europeo de las competencias. Para ello voy a explicar, voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero, que, ¿de dónde viene este año europeo de las competencias? Eh, bueno, parece que. Sentido... Hay que pensar qué es un año europeo. Los años europeos tienen el objetivo de, de sensibilizar, de dar visibilidad a cuestiones concretas que son necesarias desde el punto de vista del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. El anterior año europeo fue el Año Europeo de la Juventud. Y el primero pues, es el que podéis ver aquí, del año 83, de las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿de dónde sale este año europeo de la juventud? Eh, de, perdón, de, de las competencias. Pues del el discurso sobre el, el Estado de la Unión de la presidenta von der Leyen del 14 de septiembre de 2022. En este discurso... La, la presidenta dio ese impulso político que era necesario, hablando de, esa, de la escasez de personal que es acuciante en muchos Estados miembros, la necesidad de mejorar la educación profesional y las competencias, así como atraer competencias adecuadas de, de terceros Estados, ya no solo dentro de la Unión Europea, y por eso se propuso que el año 2023 fuera el año europeo de las competencias. Entonces, ¿por, ¿por qué un año europeo de las competencias? Bueno, el año el año europeo de las competencias tiene como objetivo principal, como digo, dar esa visibilidad a la importancia del reciclaje profesional y de mejorar la competitividad de las empresas con ello, siempre sin perder de vista que toda la todo, todo este impulso, se debe de llevar de una forma eh, socialmente justa, inclusiva y equitativa. Entonces, ¿cuáles son los cuatro, las cuatro patas principales ¿no? de este año de las competencias? Por un lado, la inversión, buscar mayor inversión, más eficaz y más inclusiva en las competencias de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero también que esas competencias sean más relevantes, que estén más y mejor enfocadas a lo que demanda el mercado de trabajo. Asimismo, es importante pensar en esas aspiraciones que tiene cada uno de nosotros en, en cuanto a qué queremos conseguir con, con nuestra formación en el futuro desde un punto de vista también laboral. Así como ya decía, y ya lo puso manifiesto la presidenta, atraer a otras personas desde fuera de la Unión Europea con las competencias adecuadas necesarias para, para el conjunto de los Estados miembros. Entonces, ¿quién, ¿quién participará en este año europeo? Por supuesto, las instituciones europeas van a ser el corazón ¿no? de, este, de este año europeo de, de las competencias y estarán detrás el, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y especialmente la Dirección General de Empleo, a la que, como digo, pertenezco yo, y bueno, pues otras agencias descentralizadas, eh, representaciones de la comisión en los Estados miembros, en concreto también en España… Pero es muy importante pensar en la necesaria implicación de los Estados miembros los Estados miembros y de las comunidades autónomas, como es en el caso de España y de, y de Navarra. Eh, para ello se han nombrado unos coordinadores a nivel nacional, que en el caso de España se encontrarían en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica del SEPE. Es importante ponerse en contacto con ellos para impulsar este, este año de las competencias en cada una de las comunidades autónomas, las regiones, las entidades locales de, de, cada, de cada territorio. Y también me gustaría mencionar esas plataformas que ya existen y esos actores internacionales, como pueden ser esos, los interlocutores sociales o la gama eh, amplia gama de, de partes interesadas que, que, podemos, que podemos unir para participar en este año europeo de las competencias. Entonces ¿Qué vendrá a continuación? Pues, como, como digo, al final este, este año viene después del Año Europeo de, de la Juventud y el 7 de marzo ya se alcanzó un acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Estamos a la espera de que esa decisión se adopte ya formalmente en mayo y sí que va a ser un año un poco diferente porque va a ir desde mayo hasta principios de, del año 2024. Pero el objetivo, y esto tiene que quedar claro, es promover las iniciativas relevantes de la Unión Europea en materia de las competencias Mediante actos, campañas de sensibilización, darle visibilidad um, a esas herramientas también, instrumentos que ahora mismo voy a, voy a mencionar y voy a explicar, que, es, que la Unión Europea pone al alcance de todos y bueno, pues llevar a cabo el año europeo de las competencias de una forma exitosa. Entre los grandes actos previstos, el que en estos momentos eh, probablemente se estará realizando, como es el, el Festival de Año Europeo de las Competencias, que, que involucrará a diferentes personalidades relevantes, incluyendo a, a determinados comisarios, pero bueno, habrá otros eh, eventos previstos, como puede ser la semana de la FP en mes de octubre y, como decía, pues esos actos de clausura a principios de 2024 que eh, pondrán fin al, al año de las competencias. Entonces, me gustaría dar unas pinceladas sobre la política de las competencias de la Unión Europea, que es muy importante en este contexto del año de las competencias. Para empezar, siempre comenzamos con, con, este, con, el, con el mapa, con la, la dirección que tenemos siempre a través del Pilar Europeo de Derechos Sociales. En este caso concreto, en el tema de competencias, es muy importante mencionar... Los principios 1, 3, 4 y 5. El, el primero de ellos en cuanto a educación, formación y aprendizaje permanente e inclusivo, como digo, para, para todos los ciudadanos. También la, la igualdad de oportunidades en cuanto a igualdad de trato y en relación con el empleo y el acceso a la educación, pero también el, el apoyo para, para la búsqueda de empleo, la formación, el reciclaje y el, el acceso a un trato justo y equitativo en materia de acceso a la formación. De la mano del Pilar Europeo de Derechos Sociales se tomaron o se, se marcaron esos objetivos para el año 2030, que probablemente muchos ya conoceréis y que, y que bueno, pues marcan la línea de, de, de progreso para el conjunto de los Estados miembros en la Unión Europea. El primero de ellos es el 78% de la tasa de empleo, el segundo el 60% para de, de, de adultos que deben participar en actividades de formación y el tercero que es la reducción en 15 millones del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de España, para contribuir como todos los demás Estados miembros, España ha propuesto alcanzar en el año 2030 una tasa de empleo del 76%, el mismo porcentaje en cuanto a la participación de adultos y una reducción de pobreza de 2,8 millones de personas, como digo, para el año 2030. En el, en, el, en el corazón de todo, de todo este proceso relacionado con las capacidades está la Agenda Europea de las Capacidades, que es la, la línea general, el, la estrategia general que, que, que, nos, que nos marca la, la Unión Europea. Eh, está dividido también en, en, en cuatro elementos principales. El primero de ellos es el de la capacitación. Bueno, pues Se busca reforzar la información estratégica, esa inteligencia sobre las competencias que es tan importante para el desarrollo de políticas adecuadas, la, el, el, la mejora o el aumento del número de graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que es tan importante para el desarrollo de la transición verde y digital y por otro lado, bueno, pues esa, esa necesaria unión de fuerzas entre todos los, entre todos los sectores y la búsqueda de, de, de, de inversión, de, de desbloqueo de esa inversión privada que permita a los Estados miembros lanzarse a, a mejorar las competencias del conjunto de sus ciudadanos. Y Entre las herramientas que ahora voy a Voy a hablar de algunas más concretas, pues también podemos encontrar esas cuentas individuales de aprendizaje, que son eh, carteras virtuales con presupuesto para cada uno de los trabajadores y de personas desempleadas para que puedan gastarlo en formación. O la iniciativa de microcredenciales, que es la certificación de resultados de aprendizaje eh, obtenidos en experiencias de corta duración. Entonces, como decía, ¿cuáles son esas herramientas que pone a disposición de los Estados miembros la, la Unión Europea para apoyar esa política de competencias? Pues aquí ponemos al, algunas de ellas, de, de las más importantes. Por ejemplo, Europass, que es esa herramienta, herramienta online de generación de currículums. ESCO, que es un diccionario de clasificación de profesiones y competencias que marca una especie de lenguaje común para, para todos los que no, los necesiten dentro de la Unión Europea. El Marco Europeo de Cualificaciones, que marca ocho niveles de aprendizaje y permite la comparatibilidad, comparabilidad entre las titulaciones. Skill of Weight, que es una herramienta súper útil de información estadística de, sobre ofertas de empleo online en la Unión Europea. La Red EURES, que probablemente la conoceréis todos, que es un, eh, pone en contacto trabajadores con empresas. O Discom que es ese marco de referencia para competencias digitales. Pero además de estas herramientas es importante en el marco de, de este año de las competencias en las redes de la Unión Europea y Aprendizaje Mutuo. Aquí tenéis algunas de ellas y podemos mencionar, por ejemplo, la Alianza para la Formación de Aprendices o la, la Red de Coordinadores Nacionales para el Aprendizaje de Adultos. Más importante aún, si cabe, es esa financiación que está detrás de la, de la política de competencias. Bueno, pues la primera de ellas que teníamos que mencionar es, sin duda, el Fondo Social Europeo, que es el que se centra en las personas. caso de Navarra, por ejemplo, ese, esa financiación del Fondo Social Europeo que alcanza una ayuda de 22 millones, pero tenemos también otros mecanismos como, el, como la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia, que tiene ese refuerzo de la formación profesional, las competencias digitales y la formación en sectores verde y digital. El programa Europa Digital, que tiene diferentes ámbitos específicos como la supercomputación o la inteligencia artificial. InvestEU, que está enfocado a la creación de empleo innovador. Y Erasmus+, Plus que yo creo que no necesita de presentación porque todo el mundo lo conoce. Entonces ¿Cuál puede ser vuestra participación en este Año Europeo de las competencias? Pues es muy importante la comunicación, eh, difundir el mensaje, crear campañas, compartir el hashtag de, de, de, de Twitter, este en concreto, de European Year of Skills, ponerse en contacto con los coordinadores nacionales que ya he mencionado, eh, organizar actos a nivel nacional, a nivel local, a nivel autonómico, en el caso concreto de, de Navarra, eh, coordinarse con otras autonomías para llevar a cabo... Esta, esta política de comunicación general del Año Europeo de las Competencias y, por supuesto, hacer uso de esas oportunidades, herramientas, las redes que he mencionado, la financiación de la Unión Europea para llegar a las, a las partes interesadas. Además, y ya con esto termino, es importante que el Año Europeo de las Competencias sirva como marco de reflexión. Algunas cuestiones que podemos plantearnos son, bueno, pues cuáles son los cuellos de botella que tenemos identificados en el contexto de Navarra, por ejemplo, o de algunos de los ayuntamientos en materia de competencias. ¿Qué herramientas de la Unión Europea conocemos? ¿Las conocíais las que he mencionado? ¿Las usáis? ¿Hay otras herramientas que os hagan falta que la Unión Europea no ha desarrollado? ¿Qué buenas prácticas tenéis? ¿Se pueden compartir con otras regiones, no solo dentro de España, sino con otras regiones de de la Unión Europea. Y en fin, bueno, pues qué, qué acciones puede llevar a cabo la, la Unión Europea, qué otras cosas se pueden, se pueden poner sobre la mesa para tener un desarrollo factible y exitoso de este año europeo de las competencias. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias por, por vuestro interés, por vuestra invitación a, a este seminario y espero que sea un estupendo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl. Eh, ...por estos mensajes, pasamos ahora a, a Esther Monterrubio... ...directora del Servicio de Formación Profesional... del Gobierno de Navarra, que nos va a comentar... Eh, ...sobre el futuro del empleo en Navarra... ...y las nuevas competencias necesarias. Adelante, Esther. Eh, Bien, eh, buenos días, según no, es que ...un placer estar de nuevo con vosotras... Eh, ...consejera, Sergio, bueno, y con nuestros compañeros... ...de, de, de la de la Región... Y desde luego, bueno, pues pues, pues ha sido eh, lo que nos ha puesto Sergio, es un panorama desde luego muy atractivo de ese trabajo conjunto y de ese apoyo que está haciendo Europa y poner, en, y, y poner a la formación profesional como un elemento muy importante para ese desarrollo de competencias que, que, va, a necesitar, eh, que, que va a necesitar Europa. Y bueno, a mí me planteabais cuál es el futuro, el futuro del empleo, ¿no? Eh, en, en, el, en el centro de mi intervención ¿no? siempre, bueno es difícil porque es cambiante ¿no? el futuro del empleo, sabemos, sabemos que por eso hablamos ahora tanto de competencias de tener que dar esa, esa base de, de aprendizaje a lo largo de la vida con esas competencias integradas pero bueno, yo creo que una máxima yo creo que lo más importante es que el futuro de, del empleo en Navarra se, se mueve y se va a mover en función de las dinámicas europeas, ¿de acuerdo? Europa debe apostar por una producción de calidad en este mundo tan para competir en este mundo tan globalizado y tenemos que saber hacer... Yo hace mucho tiempo en otra intervención decía tenemos que que, que, que saber hacer un producto diferenciado y de, de calidad. Hoy justo estamos en el, en el, en el día de Europa, ¿no? que hablamos de esa unión de la Europa esa Europa en paz, pues cuando finalizó la segunda guerra mundial pasó algo parecido, ¿no? Europa para su, resurgir y ser lo que, lo que ahora es, necesitó empezar a producir de, de una producción que todo valía, a producir, a empezar a marcar la calidad como elemento diferenciador de, de lo que puede ser para el, que el, eh, Europa siga siendo el motor que es a nivel la referencia a nivel, a nivel global. ¿Qué conlleva? Esto conlleva unos profesionales cualificados ¿no? eh, con destrezas técnicas. Esas destrezas técnicas tienen que ser base de su proceso formativo y su, y su desarrollo, desarrollo eh, personal. Y con un tratamiento muy especial en las competencias personales, que ¿no? aunque lo decimos muy a menudo, bueno, pero se tienen que eh, pero son, son importantes y, y las debemos incorporar desde las etapas de, tempranas de, de su formación. ¿no? Hablamos de formación profesional, pero hay esas destrezas de, que pueden ser de trabajo, de proyecto, de adaptabilidad, eh, de, de saber manejar la, la frustración, ese pensamiento crítico, son elementos que tenemos que, que incorporar en el crecimiento formativo y madurativo de, de, de las personas. Las directrices europeas, tal como, como nos adelantaba Sergio, y la Agenda 2030 nos están marcando el terreno por el que debemos, que debemos caminar, por donde tenemos que llevar nuestras políticas eh, educativas o nuestras políticas de empleo y nos dicen que el 70-75% de la población debe ser, debe ser titulada de niveles de formación profesional, ¿de acuerdo? El desarrollo económico y social de, de un país está relacionado con el nivel de cualificaciones de, de, de los ciudadanos y cuando decimos ciudadanos ahí tenemos uno de los grandes, de las grandes brechas que ciudadanos, la mitad de la población son, eh, son mujeres. Eh, tenemos que, que, tienen que estar las mujeres en ciertas enseñanzas que no les son atractivos tenemos que, que, que romper de una vez esa brecha y esa polarización que existe en las enseñanzas de, de formación profesional y las mujeres tienen y tienen y deben estar en esos puestos de trabajo en esos puestos de trabajo del futuro que no las asociamos que generalmente están muy masculinizados Eso es muy importante eh, no vamos a poder construir ni, ni eh, la, la, la Europa del futuro o el desarrollo económico de un país sin tener en cuenta esa, esa mitad de, de la población. La agenda 20 nos lo dice claramente, ese acercamiento de las mujeres a profesiones técnicas, pero también nos está diciendo que tenemos que ser capaces de llegar a todo el territorio, a toda, tenemos que tener una formación, eh, formación profesional flexible y adaptable a la, a la ciudadanía. Esto es tan importante como que los países, hay un dato que es objetivo, los países más desarrollados tienen basada su economía en un fuerte nivel de, de, de en un sistema fuerte de, de formación profesional. Eh, la formación profesional pues es una opción cada vez más atractiva para, para los jóvenes ¿no? que, que ven en ella una trayectoria personal, pero luego también de éxito, de éxito profesional y muy compatible con, otro, con otros itinerarios, de acuerdo. Yo creo que es complementario y no es excluyente de, de ningún otro otro, otro otro itinerario. En los últimos años también lo ha venido diciendo las políticas públicas comunitarias ha, han ido señalando el camino, se ha hecho un gran esfuerzo de inversión, lo nombraban a través de los fondos social europeos pero también ahora con el mecanismo de recuperación y residencia, está haciendo un esfuerzo muy importante por una transformación hacia el bilingüismo o al crecimiento del número de ciclos y ahí nos están diciendo eh, en qué líneas de dónde va a estar el, el, el empleo del futuro. Y el, el futuro está en una industria altamente especializada para ese producto de calidad en el que vamos a tener grandes necesidades de... Técnicos Vamos y tenemos ya Navarra eh, por su realidad actualmente industrial y productiva, pues de, de mantenimiento, de electrónica, informática, mecánica, entre otras. Y estamos liderando las ofertas, pero todavía no estamos llegando a las necesidades de los sectores productivos y eso que lideramos el número de ofertas en estas especialidades. También ya estamos poniendo una mirada en esas nuevas profesiones que de, del futuro, también estamos ya hablando de robótica, pero de robótica de alta automatización, estamos hablando de eficiencia energética ya a niveles de especialización, de, de eh, ciberseguridad, digitalización, es, es decir, bueno, pues estamos ahí intentando eh, eh, coger la cuesta de la ola para, para todo lo que van a ser las necesidades, yo creo que ya actuales y, de, y, de, de, y en breve. En el caso español, la brecha que existe entre lo que marca Europa todavía es una realidad, eh, es pero si bien el caso de Navarra está haciendo, una, como he dicho, un esfuerzo por aportar esa brecha. En concreto, en, esta, en los últimos años, en la presente legislatura, se ha de ocho puntos. Hemos pasado de un 32% de estudiantes en formación profesional a un 40%. Y el año que viene iniciaremos el curso escolar con unos 15.000, eh, superando la cifra de 15.000 alumnos y con 165 programa, programas diferentes. Otro de los desafíos que nos, nos encontramos pues es el nuevo escenario de, de, de la formación profesional, ¿no? de cara a a ese conocimiento del futuro del empleo y es la vinculación entre los centros educativos y las empresas. Tenemos una re, re, recién estrenada ley de formación profesional, la primera vez que la formación profesional tiene una ley propia que establece que tiene, aunque esté dentro del sistema educativo, tiene unas diferencias propias, la formación, la formación profesional y uno de los ejes de la ley es la inclusión. Y el siguiente, yo creo que importante, es la corresponsabilidad ¿no? como ciudadanía general entre los centros de formación profesional y las empresas en la formación de los, los futuros tra trabajadores, en la formación de, de, del alumnado. ¿Por qué? Porque hay que buscar, tienen que promover que, aparte de esas... Necesidades de competencias técnicas se puedan adquirir el resto de las competencias en un entorno real de trabajo. ¿no? Y si hablamos de eso, estamos hablando de formación, de formación profesional, igual convirtiéndose en una opción muy atractiva para, para, para los, los jóvenes. La formación profesional lo que nos está situando es decir, es colocamos a la persona, colocamos al estudiante en el centro porque hacemos una unión entre su formación en el centro educativo y la formación en la empresa. Eh, la realidad eh, del futuro y del empleo nos dice que el 100% del empleo va a requerir una cualificación y aquel que no requiera una cualificación en un futuro va a estar automatizado. Ahí es donde el esfuerzo que tenemos que, que, que ya veníamos diciendo que se debe hacer. Como, amo, como he comentado anteriormente, el 75% de los titulados eh, eh, son de formación, deben tener conocimientos técnicos de, de formación profesional y tienen que estar apoyados de esas otras competencias tan, tan valoradas por los sectores productivos, incorporando otras eh, ya de forma transversal algo que empezamos ya a, a usarlo mucho, ¿no? De esa, esa mirada verde, esa mirada digital, sostenible, etcétera, etcétera. Navarra, eh, bueno, pues Navarra ha apostado por, por, por, por la cohesión territorial, pero, pero ha apostado porque nos viene marcando el camino, es decir, tenemos que tener una, una, una formación profesional que llegue a todo, a todo el territorio eh, al alcance de toda la ciudadanía y muy adaptable y flexible. Un cambio metodológico muy importante para trabajar de una forma integrada a eh, eh, las competencias técnicas que se va a requerir el resto de esas competencias más transversales, eh, pero esa, ese cambio metodológico permite a su vez mantener a, a la identidad, la diferencia entre los estudiantes, Lograr un equilibrio entre una enseñanza humanística y profesionalizante, la formación profesional es uno de nuestros grandes retos, que no se instrumentalice demasiado las enseñanzas de, form de formación profesional, es un camino formativo, madurativo, educativo… Y, y sobre todo porque estamos en un mercado muy cambiante, ¿de acuerdo? Sé que lo decimos mucho la, la gente de formación profesional, pero es verdad, es un, es un mercado cambiante y lo más importante que tenemos que dar que dotar al alumnado para un futuro es que pueda, que, que pueda adaptarse a ese mundo cambiante como por esa base sólida eh, de esa formación profesional inicial en la que ha desarrollado unas competencias técnicas eh, eh, apoyadas en esas competencias transversales. Eh, debemos garantizar un equilibrio entre especificidad y, y, y polivalencia, ¿de acuerdo? También eh, y, ten, y unas herramientas de aprendizaje de aprendizaje continuo. Y todo ello, pues un poco como empezado, ¿no? A través de la calidad y de la, de la excelencia. Eh, Navarra recientemente han, se ha reconocido a tres centros de, de, de nuestra comunidad. Como centros excelentes, además de los tres en los que concurríamos con centros de todo el Estado, uno de ellos muy importante para el sector productivo de Navarra, que es el sector de la mecatrónica industrial en esa área, además con la mejor puntuación de todo el Estado, en el mundo agro agroalimentario, que también es significativo, también hemos obtenido la mejor puntuación, y en fabricación automatizada. Quiere decir que, bueno, yo creo que la formación profesional está haciendo la tarea de cara a lo que nos va a pedir esos empleos y ese reto del futuro. De, de, de... Eh, es una formación, tiene cuatro ejes principales, una formación eh, que integra a lo largo de la vida con cuatro piedras angulares, ¿no? la formación profesional inicial para esos jóvenes para darles esos conocimientos técnicos, esa formación continua, lo decía Sergio, de cualificación, de recualificación inclusiva, que no se quede nadie sin la ciudadanía de acceso a la formación profesional la acreditación de competencias, es decir, sabemos que hay una población que tiene un aprendizaje por su propio desempeño, hay que poner el mecanismo, es un derecho para que puedan hacer valer ese aprendizaje obtenido por su propio trabajo y por su desarrollo personal para que lo conviertan en algo y desde luego necesitamos el timón, la guía que nos diga qué es la orientación profesional, hay que ser capaces de desarrollar, finalmente, un, pro, un programa de orientación profesional eh, eh, integrado que haga de guía, de faro, de, de, de, eh, que, que esté accesible a toda la ciudadanía para ir adaptándose a esas necesidades en, en formación profesional. Es importante seguir trabajando en el diseño de programas eh, que, que se adapten de programas formativos, de itinerarios formativos, nos lo dice la ley a toda la ciudadanía, para, eh, ...para lograr la mayor integración, la formación con lo que los sectores necesitan productivos... ...pero a la vez cumpliendo o viendo o guiando los intereses de, de, de, de las personas. Para finalizar, yo creo que el futuro del empleo, el empleo pasa por formación profesional... ¿no? ...profesionales de nivel tal y como he dicho de formación profesional... Cuando hablamos futuro del empleo, vamos a tener un empleo con un gran componente técnico, pero va a ser muy importante el sector servicios, no. Somos una población cada vez más envejecida. Hay que seguir, no, nos tenemos que olvidar de que hay que seguir reforzando todo el área de, de asistencial, sanitario, etcétera, etcétera. Y luego, desde luego, vamos a si hablamos de nuevos nichos, de, de nuevos empleos. Vamos a seguir necesitando mantenimiento, electricistas, soldadores, y esas son las profesiones, cocineros peluqueros, ¿de acuerdo? Son las profesiones de formación eh, automatización, robótica de formación. Aparecerán, aparecen, seguro, todos esos nuevos eh, puestos de trabajo que ya se han empleado, la, la transformación digital, la, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, pero todos ellos tanto los clásicos que se habrán transformado a nuevas metodologías, a nuevas destrezas, como los nuevos nichos de mercado, desde luego se harán fuertes con esas competencias transversales, esa capacidad de, adapt de adaptabilidad, esa mirada verde, esa mirada, esos conocimientos de digitalización. Hablábamos del marco europeo de la digitalización. Muy importante el bilingüismo, que es otro de los elementos que nos han venido reforzando. Eh, y cuando digo reforzando, es económicamente para programas de bilingüismo dentro de, de la formación profesional. Y sobre, y sobre todo eh, programas específicos que también vienen sobre el emprendimiento, pero el emprendimiento yo creo que hay que entenderlo como un elemento de madurez y de, de, de, de conocimiento del sector y, y de las personas y yo para, para, ya para acabar siempre eh, digo lo mismo un espíritu crítico en la ciudadanía, pero sobre todo el nuevo empleo viene con la capacidad al cambio que tengan las personas. Hay que seguir, y con esto ya acabo, eh, colaborando con la eh, Euroregión, reforzando los programas de colaboración. Lo que estamos hablando de trabajo en equipo y adaptabilidad a las personas. Las regiones, las comunidades, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo, de fomentar, de seguir desarrollando los programas de innovación, en la, eh, de, tanto aplicado como metodológica, con nuestros países, nuestros compañeros de, de, de otras regiones. y y, y seguir fomentando esa idea, ese espíritu de, de europeo con movilidades de tanto de alumnado y profesorado. No sé muy bien si me he ido de tiempo, no me he ido de tiempo, es que ricasco, muchas, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias Esther, eh, como siempre. Y ahora pasamos, eh, desde Akiten desafortunadamente no va a poder participar nadie, por, por problemas de agenda eh, y damos la bienvenida a Leire zona eh, de la euroregión que nos va a contar tanto proyectos de formación profesional transfronteriza y va a cubrir un poco la, eh, la nueva normativa que nos iban a presentar desde novela fiten bienvenida Leire. hola me escucháis bien sí vale eh, voy a dar a compartir bueno, mientras termino de compartir, eh, agradeceros a todos la invitación y ¿lo estáis viendo en pantalla completa? Sí, está bien, Marcio. está bien. Vale. Eh, bueno, pues nada, eh, nuestro objetivo es de la Euroregión Aquitania, Euskadi, Navarra, es, presentarnos, es presentaros. Rápidamente, cómo está en estos momentos eh, la formulación dual transfronteriza en el marco legal francés, ya que ha habido cambios legislativos eh, últimamente que han impulsado esta modalidad, lo que puede ser, una, puede provocar una ventana de oportunidad para el desarrollo transfronterizo y la cooperación entre nuestras regiones, así como presentaros algunos de los proyectos que se han impulsado últimamente en nuestra frontera. Entonces, bueno, eh, toda la idea de llegar a una formación dual transfronteriza y el marco legal francés empieza con la promulgación de la ley de libertad de elección del futuro profesional en 2018, hasta llegar a la propuesta de ley que se ha presentado en el Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2023. ¿Por qué empezamos en 2018? Para hablar de las últimas novedades de legislación francesa, porque esta ley de libertad de elección del futuro profesional, que lo que tenía, que lo que ha supuesto fue un torbellino de modificaciones, eh, un golpe sobre la mesa, eh, sobre cómo estaba regulada la formación profesional, en particular la formación dual y el aprendizaje, es la primera vez que a nivel nacional se centraliza una competencia que en esos momentos estaba delegada a las regiones, es decir, que hasta ese momento las regiones tenían la potestad eh, de aprobar eh, los centros de formación, de tener eh, voz y voto eh, sobre eh, las formaciones y la, que se establecían en los centros y las adaptaciones a las necesidades. Y esa competencia se, centra, se vuelve a centralizar para descentralizarla en eh, los propios centros de formación y en las ramas profesionales, creando también una gobernanza eh, multinivel que se llama Fra Competencias Francia, en las que están Estado patronal, eh, sindicatos y subsidiariamente también las regiones que se quedan solo con el rol de acompañar y orientar hacia el empleo. Esta reforma de 2018 tiene una implicación en el, la formación dual transfronteriza porque hasta ese momento existían acuerdos marcos entre regiones fron, fronterizas para potenciar la formación dual, como en la frontera franco-alemana, y hace que ya no se pueda financiar esa formación dual transfronteriza. Después de eso llegamos a la ley eh, 3DS de 2022. Esta es una ley que lo que busca es diferenciar, descentralizar y desconcentrar eh, diversas competencias. Es adaptar la delegación de competencias a las autoridades locales para llevar a cabo proyectos específicos y ampliar el alcance de la potestad reglamentaria local. En, dentro de toda la ley, lo interesante para nosotros en materia de formación profesional es que incluye la inserción de un nuevo artículo en el Código de Trabajo francés sobre la formación dual transfronteriza, lo que, per, que permite a un aprendiz, a un estudiante completar una parte de su formación práctica o teórica en un país limítrofe con Francia. El objetivo de incluir este nuevo artículo dentro del Código de Trabajo francés es que se pueda reconocer el contrato de aprendizaje transfronterizo como que se está realizando una formación dual francesa y que se le puede el estudiante pueda acceder a la remuneración de la formación así como a las ayudas financieras del aprendizaje. La traba o, o el kit de la cuestión es que para que pueda existir ese aprendizaje, esa formación dual transfronteriza, es necesario que se celebre un convenio entre Francia y el país fronterizo en el que se va a realizar la parte teórica o práctica de la formación dual. Esta misma ley establece que antes de finales de 2022, el gobierno francés tenía tiene la potestad tenía la potestad o la obligación eh, de profundizar sobre estos requisitos y la ordenación de esta modalidad de formación dual. Y por eso llegamos al decreto de 22 de diciembre de 2022 que establece las normas de aplicación y, y exclusión de determinadas disposiciones del derecho francés que se deberían tener en cuenta en el carácter internacional de la formación dual transfronteriza. Establece también lo que tiene que tener en, en cuenta ese acuerdo bilateral en, entre los dos estados. Para la parte práctica, evidentemente, las condiciones de trabajo y remuneración que va a tener el estudiante, cuál va a ser la protección social, de quién es competencia y para la parte teórica todas las disposiciones relativas al organismo de formación, a qué de qué certificación eh, estamos hablando, cómo van a ser las modalidades de desarrollo de la formación, de la obtención del certificado, así como todas las disposiciones de formación. Y también establece que haya en el Estado francés un único operador de competencias que debe ser designado por el ministro responsable de formación profesional, que se vaya a encargar para toda Francia todos los contratos de aprendizajes. Así, a modo de resumen, en estos momentos hay 11 operadores de competencias en Francia y se elegiría uno exclusivamente para eh, los contratos de formación dual transfronteriza. Por ejemplo, si la formación teórica se realizase en el país fronterizo, en este caso... En España, en Francia, no se le aplicaría en el contrato pues, las formas relativas a las obligaciones de los, de los organismos de formación franceses ni los requisitos de certificación de calidad a la hora de obtener el título correspondiente en Francia. Y los costes de formación que se deberían de establecer en el convenio, acuerdo bilateral, serían en base a eh, los costes o a las modalidades de acceso a la formación en el país en el que se imparte. Si la formación práctica es en el país fronterizo, en este caso estamos hablando de que la forma, eh, los costes de la formación correrían a cargo del centro de competencias francés más todas las ayudas que hay para eh, los estudiantes. Y después de este decreto, pues llega la proposición de ley, la propuesta de ley eh, del 3 de marzo de 2023, cuyo objetivo es ratificar el decreto, y ahora mismo pues, se encuentra presentado en Parlamento y está en trámite parlamentario para ratificar y que entre en vigor lo antes posible. También aquí mencionar que en este caso el Tratado de Barcelona que se ratificó entre Francia y España en, en enero de 2023 tiene un capítulo exclusivo dedicado a la cooperación transfronteriza, a levantar los obstáculos transfronterizos y sobre todo que se incluye eh, la mención a la formación y a la, y a la realización de una estrategia transfronteriza para los Pirineos, lo que puede ser un campo de oportunidad para poder llegar a avanzar a tener ese convenio bilateral entre Francia y España que es necesario para poder implementar en nuestro territorio una formación dual transfronteriza. Después de todo esto de la parte más legal y de cómo está en Francia y esa ventana de oportunidad que se nos puede abrir para la formación dual transfronteriza, desde la Euroregión nos gustaría hablaros de algunos de los proyectos que se han impulsado últimamente de nuestra frontera y que van también encaminados tanto al reconocimiento de titulaciones a nivel transfronterizo como a esos primeros pasos que pueden ser necesarios para luego establecer una formación dual transfronteriza en nuestro territorio. En primer lugar, el proyecto es un proyecto poco que realizamos desde enero de 2020 a junio de 2022. Es un proyecto que buscaba potenciar un, y desarrollar una oferta profesional cualificada y específica, adaptada al contexto de nuestra frontera para ofrecer oportunidades reales de empleo a los jóvenes. Es un proyecto que realizamos con, los cent con centros de formación franceses para algunas de las vertientes, pero sobre todo con el apoyo eh, y participación con socios del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, Técnica y Caslan, Gobierno Vasco en Euskadi, así como centros de formación como la Mide, Zubigune, Donapea, Elizondo, eh, entre otros. El proyecto... Eh, en el proyecto hemos realizado cuatro acciones, cuatro acciones muy específicas. Eh, nos centramos en dos formaciones en concreto, formación en técnicos de gestión administrativa y comercial y en automoción. ¿Por qué esos dos eh, sectores? El primero porque nos parece transversal, si queremos por nuestra parte desde la región impulsar la movilidad de estudiantes, pero también el acceso y el empleo transfronterizo, eh, las personas que van a estar trabajando en las empresas tienen que tener unos conocimientos básicos de qué pasa cuando vas a contratar a un trabajador transfronterizo, cuáles son los trámites a realizar o eh, las relaciones transfronterizas comerciales. Por ello que nos centramos en desarrollar materiales pedagógicos o sea, una guía de cinco temas después de realizar una de los ciclos eh, a ambos lados de la frontera para ver qué es lo que falta y podía incluir para reforzar. Se elaboró una guía, eh, vídeos didácticos que están a disposición de todos los centros que no participaron en el proyecto pero que pueden querer utilizarlo como material de apoyo en las diferentes actividades los próximos años y eh, se realizaron actividades con más de 110 estudiantes de ambos lados de la frontera, que terminó como colofón con una jornada conjunta eh, de formación y de actividades para implementar lo aprendido durante la realización del proyecto. Eh, en el sector de automoción, con, ahí nos, ce nos centramos en la realización de lo que llamamos una experiencia piloto de movilidad certificadora. Eh, cogimos que es lo importante, los referenciales, y buscamos una unidad didáctica en la que se pudiese desarrollar los estudiantes, en este caso de Bayona, en el centro de Donapea y los de Donapea en el centro de Bayona, para estudiarla y realizar la evaluación en ese centro. ahí Es importante que para realizar a este tipo de movilidades, hay que hacer una comparativa exhaustiva de, de la unidad didáctica, cuáles son las horas, qué es, cuáles son los objetivos, la comparación, cuál es el método de evaluación, de certificación y llegar a acuerdos comunes que no deben de estar plasmados en un acuerdo entre ambas partes, incluyendo la entidad que es responsable de la certificación y validación eh, de la titulación. Por ejemplo, en el caso de Francia, es la, para este, esta formación es la Asociación Nacional de Fabricación del Automóvil, que se lanza, que rubrica el acuerdo y que valida que, por ejemplo, en este caso, los estudiantes que estuvieron en Donapea, esa formación se valían como si la hubiesen hecho en Francia. Y aparece que ha sido realizada en el extranjero se decidió la unidad de preparación de superficies en acero. Los estudiantes estuvieron durante 10 semanas, los de Bayona en Pamplona y los de Pamplona en Bayona, realizando la formación. Realizaron los exámenes pertinentes al final y de ahí, aparte de también una jornada de intercambio de experiencias, eh, se elaboró un kit de movilidad para que pudiésemos eh, extrapolar los resultados de esta formación a otras formaciones en el ámbito transfronterizo. También decir que de estas dos partes de la formación, en el canal de YouTube del proyecto, eh, está toda la información parte de vídeos explicativos de la experiencia. Y por último, las dos últimas acciones, porque no podemos hablar eh, de formación dual sin hablar de adquisición de competencias lingüísticas, está la parte de elaborar no solo un conocimiento sobre el idioma del país del vecino de base, no sirve solo poder ir a comprar o ir a tomarse una caña a un bar, sino que necesitamos adquirir el vocabulario técnico. En el caso de automoción necesitamos poder hablar de todas las piezas del coche en cualquiera de los dos idiomas si vas a atender a un cliente en un garaje en uno u otro lado de la frontera, por eso se elaboraron dos cursos de idioma de base y dos cursos de eh, idioma técnico que se debieron realizar todas las actividades online con tutorías, etcétera, debido por la pandemia, pero en las que se han formado 111 estudiantes eh, de, ambos, de los diversos centros participantes y todo este proyecto eh, tuvo también un eje transversal que fue la elaboración de una guía de movilidad para potenciar eh, las oportunidades y la puesta en valor transfronterizo, pero también unas actividades con los diversos centros y profesorado sobre eh, los objetivos de desarrollo sostenible en los centros formativos y la puesta en valor de las distintas actividades y el desarrollo de proyectos conjuntos en torno a estos principios. Luego cuando acabe la presentación os pondré un breve vídeo de como resumen los estudiantes eh, la, su experiencia, sobre todo en eh, la movilidad certificadora, pero quería mencionar rápidamente otro proyecto que existe en nuestro territorio, que es eh, un partenariado estratégico de la región en el ámbito sociosanitario. Es partenariado COMPAR, en el que participan 11, 11 centros eh, público-privados del territorio que trabajan tanto en atención sociosanitaria, en personas en situación de dependencia, educación infantil integración social. El objetivo de este partenariado es adecuar las competencias y avanzar hacia la validación y reconocimiento de los títulos, ambos eh, que un título francés se ha valido aquí y viceversa. Con movilidades, también con comparativas, con movilidades cortas para realizar actividades específicas o para desarrollar proyectos o formaciones conjuntas y también incluye eh, la cooperación en formación e innovación. Es decir, por ejemplo, en Francia está mucho más desarrollada la validación de competencias y los profesores de los centros de Euskadi Navarra han estado participando en los tribunales de esa validación de competencias para ver cómo podría implementarse como debe en eh, nuestro territorio. Y por último, mencionaros que desde la Euroregión tenemos una convocatoria de proyectos que es de Ciudadanía Euroregional en la que uno de los sectores que se financia es el sector de educación y en el que financiamos proyectos también en FP. Son proyectos en los que exigimos que haya tres socios, uno de Euskadi, uno de Navarra y uno de Nueva Quitania, en el que han salido proyectos muy interesantes en ECP como por mencionar, hay uno que, eh, que trabaja en torno a la madera y la construcción eh, en Albaola de maquetas de barcos que han surcado los mares eh, con el cano, o otros proyectos sobre acuaponía aqu y eh, cooperación, intercambio, intercambio de estudiantes. Entonces, una convocatoria que abrimos anualmente en marzo con una subvención del 50% de 30.000 euros máximo. Entonces, pues eh, cualquiera que pueda estar interesado en la convocatoria, en saber más sobre los proyectos que llevamos en la región, estamos a vuestra disposición. Dentro de nuestro plan estratégico está el impulso, de la formación y la cooperación a nivel transfronterizo, sobre todo. El avanzar hacia el reconocimiento de las titulaciones. Entonces, pues voy a dejar de compartir y voy a poner el vídeo. Hospitalité, emocionante, enriquecedor, buen ambiente, familiar, trabajo, hospitalité, très bonne expérience, convivialité, Aprendre. aprendizaje, experiencia, emocionante, divertido, trabajo, Et familiar, personas formidable la fête aussi a Pomplou, Et... trabajo bien fait, ¿eh? y esfuerzo, y Et... emocionante, y volvería, y buen trabajo, y hospitalidad. Un que y mucho compañerismo. Un vale, trabajo. Pues ya está, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, Leide por todo. Eh, pasamos ahora a, a, a la presentación de Martín Guillermo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas que nos va a contar, va a complementar un poco lo, todo lo que hemos ido hasta ahora sobre formación sin fronteras. Adelante, Martín. Pues muchas gracias por la invitación. Y ha sido muy interesante ver eh, cómo está el asunto en, en España. Yo llevo 16 años fuera y me acuerdo que algunos de los temas que se han comentado ya los eh, reclamábamos hace eso 20 años, pero veo que muchas de estas cosas se han convertido en políticas públicas. Eh, lo digo en distintas regiones, pero fundamentalmente en las regiones de frontera. No sé por qué será que hay, ha habido siempre una mayor... Eh, hemos ido un poquito por delante en las regiones fronterizas que en otros lugares, a la hora de, sobre todo, de superar viejos prejuicios sobre la formación profesional, que tanto daño han hecho a la diversificación profesional y la oferta, y a mitigar la frustración de muchos de los jóvenes. ¿no? Así que, bueno, me ha parecido muy interesante actualizarme en el, la política que tiene el gobierno de Navarra en materia de formación profesional y luego conectado con, con la experiencia práctica de una Euroregión tan dinámica como la de Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra, que nos, ha, nos acaba de contar Leire. Eh, nosotros conocemos bien su, tra su trabajo porque desde la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, pues es, precisamente es eso lo que, en lo que nos concentramos. ¿Cuál es la dinámica en regiones de frontera? Eh, ¿cómo están las, eh, qué, qué, qué, cuáles son las mejores experiencias, cuáles son las peores, qué obstáculos hay, etcétera. ¿no? Eh, afortunadamente, de un papel meramente reivindicativo que podíamos tener en, estas, en estos ámbitos hace algunos años, hoy día tenemos, disponemos de instrumentos, por lo menos para estudiar, explorar, eh, sobre todo lo, la situación, los obstáculos que hay para la colaboración transfronteriza e intentar que, bueno, eliminar lo más posible esos obstáculos, y que puedan fluir las iniciativas que al final se consoliden y se puedan convertir en políticas públicas e incluso transfronterizas. Aquí entramos en un terreno delicado, porque políticas públicas transfronterizas significa que los Estados-Nación eh, entiendan de verdad y de forma profunda la necesidad de, bueno, de ceder de alguna manera a la soberanía nacional hacia arriba, hacia los, el proceso de integración, igual que bueno, pues se ha ido haciendo hacia abajo en los procesos de descentralización. Hay una parte transfronteriza que poco a poco vamos avanzando. Si miramos cómo estábamos hace 50, 40, 30 años, se ha avanzado muchísimo. Pero tenemos un ejercicio que hemos hecho desde la ALFE, que es b donde hemos podido identificar, seguimos pudiendo identificar muchos obstáculos. De todas formas, eso tiene que ver con el nivel de sofisticación de la propia cooperación. Eh, hay lugares donde no encontramos obstáculos transfronterizos y es que luego vemos que hay muy poca cooperación. Y, sin embargo, en aquellos lugares donde más obstáculos hemos identificado, es donde más cooperación hay, donde más profunda es, más sofisticada, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, nos parece muy interesante el, el enfoque de, del día de hoy, de, de este webinar, porque, bueno, después de… Eh, un poco vamos siguiendo la lógica que también la Comisión Europea, o al menos en el discurso, tiene. El año pasado fue el año de la juventud, este es el año de las, de las habilidades, que mucho tiene que ver con la juventud, aunque también se habla… Hablado de la formación continuada, muy importante. En, en todos los aspectos, no solo en las profesiones eh, altamente tecnificadas, eh, hay que tener una formación permanente. Y esa capacidad para el cambio eh, del que se hablaba o sea, yo creo que se ha enmarcado muy bien eh, cómo tiene que enfocarse el, la formación profesional, sin complejos, eh, eh, siendo tan necesaria. Hay, es evidente que hay distintas profesiones de las que nos falta gente que, que pueda desarrollarlas. Y la formación profesional es el ámbito más adecuado, lo cual no excluye que el poder acceder luego a la formación superior a partir de los itinerarios por la formación profesional. Yo vivo hace 16 años en Alemania y conozco bueno, bien aquí el, el papel que tiene la formación profesional, el que tiene la formación dual con lo que significa de compromiso por parte de las empresas, también se ha mencionado, muy importante. Aquí las empresas, las más grandes y las más chicas han entendido muy bien la importancia de, de dar formación, pero además de esa forma también tienen un refresco de, de, de personal constante, tienen una, una base de datos práctica donde pueden cazar talento y los jóvenes tienen una oferta muy diversificada en la que prácticamente está garantizado el pleno empleo a todo aquel que siga cualquiera de los distintos itinerarios. Hay, hay debates sobre el hecho de que en el sistema alemán muy pronto en ese en itinerario educativo te van distribuyendo, bueno, este vale para estudiar en la universidad, así que va a ir al gimnasio. Este parece que no, así que lo vamos a mandar por este otro itinerario. Pero la verdad es que al final el resultado es que la gente está más contenta. Eh, tienes opciones de regresar al itinerario eh, clase de, de, de, de, de clase mundial, si quieres, y poder entrar en, en la universidad viniendo de la formación profesional e incluso acceder a máster, doctorados y demás. Pero también lo que tienes es una posibilidad de muy pronto poder tener empleo, un empleo retribuido, eh, incluso durante tu, tu parte profesional. Pero lo más importante de tu parte educativa, pero importante, es que hecho las prácticas que se realizan desde el primer momento y un, una mmm, proximidad con el mundo real. Eh, y sobre todo, insisto, en un entorno en el que al final el, el empleo es prácticamente pleno. Eh, a nivel transfronterizo ya es más complicado, pero también hay experiencias muy interesantes con Austria, desde Alemania con Austria, con, con Suiza, con Francia, pero también a mayor nivel de sofisticación hemos encontrado más, mayor nivel de obstáculos. Hay algunos casos como el Alto Rind, donde tienen un distrito universitario prácticamente único, pero a nivel de formación profesional sigue habiendo problemas relacionados con ya pequeños obstáculos administrativos o legales que impiden eh, una mayor armonización, sobre todo con la creciente demanda que hay de este tipo de servicios pensando en sobre todo en intentar que la gente no no huya si cuando la, los jóvenes en las fronteras no tienen suficientes oportunidades lo más fácil lo más rápido mirar hacia la capital donde voy a tener eh, más oportunidades teoría pero la frontera con si se tiene una visión de o espacio de integración abre nuevas posibilidades pero hay también otro desafío eh, se incorpora como un elemento fundamental la BIDI o la multi o el multilingüismo eh, en, hay entornos en los que son tres lenguas y al final son cuatro porque el inglés siempre está ahí. Tenemos, hay que perderle el miedo y en algunos lugares se le ha perdido a que no solamente aprender otra lengua, sino otras lenguas. Las lenguas locales, el inglés y una lengua más europea, ¿por qué no? El saber no ocupa lugar y además es posible eh, poder tener un, un nivel decente de distintas lenguas en un sistema educativo estándar. Eh, esto a nivel formativo y, y laboral y profesional en un entorno transfronterizo eh, se convierte en vital. Eh, nosotros tenemos también una visión muy, muy sesgada porque miramos siempre a la cooperación transfronteriza, a la cooperación territorial. Pero en este sentido hemos desarrollado dos proyectos. Uno está a disposición de gobiernos regionales, gobiernos locales, estructuras de cooperación transfronteriza como las ASTs o los regiones, que es la identificación de obstáculos legales y administrativos para la cooperación transfronteriza en cualquier ámbito. También en el ámbito de del empleo transfronterizo, de la formación transfronteriza, en el que tenemos algunos ejemplos. Llevamos desarrollando ese proyecto B-Solutions de 2018 y hemos identificado eh, varios, varios casos fundamentalmente relacionados, no es, creo que sea ninguna sorpresa, con eh, el mutuo reconocimiento de, califica, de, de cualificaciones y de diplomas, que no existe. Eh, aquí nosotros resumimos todo en que el, estamos celebrando 30 años del mercado único y será del mercado único financiero, porque el mercado único entendido ampliamente como el mercado eh, laboral, educativo, eh, de servicios, a nivel de las fronteras sabemos muy bien que el mercado único no existe. Tenemos un mercado interior y una serie de facilidades para el movimiento, pero no estamos en una situación ideal. Hemos identificado hasta la fecha y documentado 90 obstáculos y tenemos otros 50 en cartera y tenemos que llegar a unos 200 para finales del año próximo. Y algunos de ellos tienen que ver con el reconocimiento de diplomas, con la, la movilidad, con la financiación de la educación transfronteriza, sobre todo cuando es fondos públicos, eh, con los, los eh, contratos de aprendizaje transfronterizos, con la movilidad de estudiantes, con etcétera, no. Hay muchas, hay también muy buenas noticias. Erasmus es una de las mejores noticias. Algunos Erasmus específicos de algunas regiones, como el Jacobus que hacen entre Galicia y norte de Portugal y, y otras, no. En cualquier caso, hay más sobre los impuestos a través de la frontera, cuando trabajas en un lado y vives en el otro, la seguridad social, eh, eh, las guarderías y muchas. Os invito a que visitéis la, la página web de b Project, donde están todos estos documentados. Hay una convocatoria abierta todavía para poder eh, optar a, a apoyo para identificar nuevos obstáculos hasta el 10 de noviembre. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, nuestro equipo está encantado de resolverlo porque necesitamos más casos. Una, una iniciativa más dirigida a los jóvenes que, te, que estamos desarrollando, también financiada y apoyada con un contrato que tenemos con DG Región, la Comisión Europea, es IBI, Interreg Volunteer Youth. El voluntario joven de Interreg nos ha permitido desplegar a más de 800 jóvenes desde 2017 en proyectos y programas de Interreg. Cualquier proyecto y programa de Interreg, de cualquiera de las modalidades, puede pedir solicitar un, un voluntario y cualquier ciudadano joven, menor de 30 años, mayor de 18 de cualquier país miembro de la Unión Europea y de los estados eh, vecinos del programa de buena vecindad o de los estados de preadesión, pueden solicitar una de, estos, eh, eh, una de estas plazas de voluntariado. Eh, son entre dos y seis meses, reciben un estipendio y ayuda a los viajes en el mismo sistema, el mismo sistema que Erasmus y está permitiendo esto, movilidad, pero además… Eh, acercar a los jóvenes la realidad de la cooperación territorial, que es un poco un negocio del que solo hablamos los que estamos ahí metidos, ¿no? Interreg y demás. Los jóvenes están ayudando a, a conocerlo, a hacerlo conocer, porque tienen un papel fundamental en la transmisión de información. Y suponemos que desde el punto de vista laboral también les incorpora nuevas, nuevas capacidades eh, y nuevos horizontes. Eh, en ese sentido, bueno, también hemos, desde, desde estos años que estamos trabajando con jóvenes, tenemos un enfoque nuevo en la, en la juventud. Y estamos intentando también eh, llegar a, las, a los jóvenes eh, políticos que están representando sus regiones o sus municipios, para que también nos ayuden a difundir la palabra sobre la cooperación transfronteriza, así como colectivos menos representados o vulnerables. Y, finalmente, eh, también desarrollamos proyectos fuera de la Unión Europea, donde intentamos fomentar el voluntariado internacional y, en ese, y la cooperación territorial en nuestros continentes, en algo que hemos llamado la cooperación transfronteriza para el desarrollo. Aquí estamos todavía dando los primeros pasos, diez años, pero bueno, es que aquí quedan. Los pasos firmes se dan en bastante tiempo, pero se han abierto unas oportunidades muy interesantes para la colaboración internacional, para ver otras formas de hacer las cosas y al fin y al cabo para ofrecerle a la población joven, especialmente de las zonas de frontera, eh, nuevas oportunidades y una nueva mirada sobre el propio territorio, que también a veces es muy importante para no irnos sin más. Eh, podría estar compartiendo con vosotros muchas iniciativas que tenemos al respecto, pero sé que el tiempo es limitado. Así que nuevamente os agradezco el espacio y quedo a vuestra disposición, tanto yo como mi equipo, para cualquier aclaración hoy o, o cualquiera de, a continuación a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Eh, bueno, eh, ahora hay un, un rato para preguntas, comentarios. Eh, si queréis, desde la… Desde la audiencia podéis levantar la mano o entre vosotros podéis haceros comentarios. Y hay, hay una pregunta, yo creo que está contestada, pero bueno, os la leo. Nos piden desde la Confederación Empresarial de Navarra eh, si podéis eh, comentar eh, buenas prácticas en materia de formación profesional dual transfronteriza, prácticas concretas. Yo creo que ya se han comentado algunas, no sé si, si queréis hacer un pequeño resumen así por contestar la pregunta. En formación dual transfronteriza, o sea, lo que llamamos dual, de verdad, la experimentación de haber realizado esa formación dual, eh, yo mencionaría que quienes la están haciendo hoy es en la frontera francesa, es la región del Countest con la parte correspondiente a Alemania, que en su momento, cuando tenían la competencia, se firmó un acuerdo entre las dos regiones para impulsar eh, ante la falta, en este caso, de eh, suficiente gente formada en determinados sectores y con, por la demanda del sector empresarial, un acuerdo entre las dos regiones, lo que permitía eh, a estudiantes franceses que estaban realizando la parte teórica en Francia, realizar la parte formativa en Alemania. Esos acuerdos siguen en vigor porque aunque se quitó la competencia, se recentralizó la competencia en, en, en estos ámbitos, no se denunciaron a nivel internacional, con lo cual los acuerdos siguen en vigor. Lo único que no se ha podido hacer hasta el momento es seguir financiando como se financiaban esas movilidades. Pero sí, yo como ejem mejor ejemplo diría el que realiza la región contest en formación dual. No sé si Martín quieres añadir algo, como has comentado también sobre esto. Sí, eh, efectivamente, como dice Leire, el, el caso de Francia y Alemania es muy interesante, además, porque tiene un recorrido que, que se, podría ser replicable en otras fronteras. El, el nuevo acuerdo de Aquisgrán que firmaron los dos estados, abre Abre, da un paso más en todas las posibilidades de coordinar y armonizar de servicios complejos públicos como este, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Francia y Alemania, muy bien. Esperamos, nos hubiera gustado que el Acuerdo de Barcelona hubiera incluido también algunos de estos elementos, porque cita, pero no, no, va, no va en profundidad como va el, el franco alemán. Y por otra parte, el, el Instituto Alemán de Formación Profesional tiene, tiene, al menos en su página web y cuando hace presentaciones públicas, eh, acuerdos o experiencias con otras, no solamente con Francia, pero también con, que yo sepa, con Suiza, con Austria. Creo que algo se intentó con Polonia y la República Checa, pero ha habido algunas cuestiones relacionadas con conocimiento de idiomas, la distinta estructura de los servicios de formación, de, de los itinerarios de formación profesional o, o incluso de enseñanzas medias que los hace un poco incompatibles algunas veces y algunas cuestiones relacionadas, por supuesto, con la financiación. Eh, así que las verdaderas experiencias que hay, hay muchas pero limitadas, están relacionadas con Interreg, son proyectos de Interreg que han, han, han lanzado alguna eh, experiencia piloto o menos piloto, pero luego no se ha podido consolidar. Me consta que hay una intención de esto eh, seguir impulsándolo, pero es como darse cabezazos contra la pared, al final necesitamos un marco europeo que permita facilite esto, porque es tal la complicación a veces de, para um, armonizar mmm, disposiciones legales, procedimientos administrativos, la, el lenguaje que se la lengua en la que se utilizan los formularios y demás, eh, y, y, la, y la multiplicidad de actores, porque en el tema dual entran las empresas también, que esto genera eh, a veces muchos problemas burocráticos. O sea, aquí estamos intentando identificar, afinar exactamente los problemas y cómo resolverían y buscar una solución fácil, un poco a, que sea a nivel europeo. Pero bueno, en cualquier caso, podemos. Hay algunos repositorios por ahí de, con, con estos casos, ya con, con, con links, algunas de estas experiencias que podemos facilitarlas también para que queden, en, bueno, para que lo conozcan los participantes en el webinar y en particular quien quién ha hecho la pregunta. Muchas gracias. ¿Y Esther quiere hacer algún comentario? A ver,. Eh... Cuando decimos dual y es esa formación en las empresas, yo entiendo que además a, a nivel normativo está recogido un número de horas y una remuneración, remuneración en el marco europeo. Pero bueno, pero fuera de, de, de lo que puede ser la normativa, yo creo que hay una realidad que, que, que Europa hace tiempo que, que, que estamos trabajando todos los países europeos y son esas estancias de los que van a titular o ya titulados de formación profesional que se realizan en empresas de todo... Europa, en la que están, eh, que están eh, 300 y pico horas de formación en centros de, de, de trabajo de todo el marco europeo, ¿de acuerdo? Eh, Navarra solamente trabaja con más de 25 países en estancias formativas de larga duración en el marco de Erasmus Plus con, con los países, con todos los países de Europa. Y luego tenemos pequeños proyectos eh, dentro de la, de la eurorregión en la, en la que hemos hecho estancias, estancias de intercambio de alumnado, pero el intercambio de alumnado ha sido con realización de estancias cortas formativas en, en empresa, ¿de acuerdo? No, si sí, el eh, eh, marco formal, no formal, de lo que puede ser Dual, pero desde luego que hay un intercambio de alumnado entre las empresas, de los distintos, en su proceso formativo en Europa, yo creo que sí que todo eso se sí tiene que trasladar a lo que nuestra nueva normativa dicen Dual, como nos ha presentado ley de Francia, que se tendrá que ir acompasando y que habrá que ir trabajando en esos procesos más burocráticos, administrativos. Pero bueno, yo creo que el conocimiento del desempeño de nuestro alumnado entre países, yo, yo creo que se. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Eh, no vemos más preguntas. Eh, última oportunidad si queréis comentar entre vosotros o si alguien quiere levantar la mano. Y y si no clausuramos el webinar y para ello contamos con Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. Vale, pues eh, muy bien, eh, buenos días, según y, y bueno, muchas gracias por haber asistido a, a una vez más al seminario que organizamos desde la Dirección general de Acción Exterior a través de la delegación de gobernadora en Bruselas. En primer lugar, Feliz Día de Europa, eh, es un día muy especial para nosotros, para todo el equipo, que formamos parte de la Dirección general de Acción Exterior, y, y, y así hemos querido celebrarlo, pues poniendo el foco un tema que también es importante para Navarra, como ya, veis, eh, como ya habéis visto, es la formación profesional. Agradecer en primer lugar a los ponentes, eh, tanto Leire Azcona de la Euroregión, como Martín Guillermo de, de Arce, eh, la Comisión Europea a Raúl y, y por último a Esther Monterrubio de la directora Servicios del, del, del Departamento de Educación y Gobierno de Navarra pues por, haber acompañado, por habernos acompañado hoy en, poniendo eh, la, las diferentes temáticas que hemos visto. Como digo, es un tema muy importante para Navarra, en un día muy importante, el Día de Europa, y la formación profesional, pues, eh, bueno, no hemos entrado en detalle, pero sí que es un modelo eh, exitoso del que desde Navarra podemos sacar pecho, ya que el 90% de, de alumnado que puso la FP tiene una inserción laboral, y si vamos a la FP, en la modalidad dual, llegamos al 97% de inclusión. Es decir, es un tema en el que Navarra Navarra pues, podemos sacar pecho, lo, lo puedo decir. Eh, felicitar aquí a Esther, al equipo, a Educación, a todas las personas que hacen posible esto. Pero que a la vez nos sigo preocupando pues, porque tenemos unas demandas que se están produciendo ya sobre una reconversión del mercado de trabajo y sobre unas demandas que van a venir eh, ahora y a futuro sobre determinados sectores que tenemos que darles eh, solución o tenemos que darles respuesta. Nos estamos preparando para ello. Una de ellas es, por ejemplo, el sector automoción. Sabéis que tenemos en la presidencia este año, tenemos la presidencia de la Alianza de las Regiones de la Automoción, esta alianza que en noviembre... En el segundo semestre de este año organizaremos aquí el evento de alto nivel a nivel político sobre cómo va a evolucionar o qué reclamamos el sector automoción, eh, tan importante para Navarra. Y este es uno de los puntos de trabajo, ¿no? cómo adecuar a los nuevos perfiles profesionales, que es lo que necesita el sector a esta transición que ya hemos comentado, eh, por un lado ecológica y por otro lado digital. Eh, para ello... Eh, en la oportunidad del hecho transfronterizo que es precisamente por lo que hemos organizado este webinario este esta formación pues supone, como siempre dice la consejera una oportunidad tenemos eh, estos proyectos que ya ha comentado Leire eh, de buenas prácticas tanto en el sector sanitario la AFP, el COMAR, el último y también el FORMANAE que están demostrando que la colaboración transfronteriza es posible es viable y es efectiva para nuestros territorios y por lo tanto tenemos que continuar trabajando en esa vía. Más si cabe, como hemos comentado en este acuerdo bilateral España-Francia sobre cooperación entre estados en el que se hace mención explícita en la cumbre de Barcelona a la educación, a la formación y ahí tenemos que continuar desarrollando entre Navarra, eh, eh, Nueva Gitania. Eh, con lo que está también a través de la Euroregión y de los diferentes organismos internacionales europeos que nos permiten tener voz propia y realizar las demandas de nuestro territorio, pues tenemos que seguir trabajando para adecuar esas demandas que las empresas navarras que el sector de nuestra población nos está pidiendo pues para dar eh, soluciones a las mismas. Y lo hacemos, pues, eh, como siempre decimos en la Dirección General de Acción Exterior, participando en todas estas instituciones. En la agroregión, eh, eh, pues, eh, llevando a cabo el plan estratégico en el que eh, aparece, precisamente, como bien hemos comentado, una línea de trabajo sobre formación profesional a través de la convocatoria de ciudadanía y regional. En la CTP, en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que es otro de los organismos que nos, que nos interesa eh, participar de manera activa y como, que se recoge como un interlocutor para esa estrategia transfronteriza pirenaica, en la que también vamos a continuar trabajando y, y tenemos eh, aportar y trabajar. Y además ahora que en un periodo en el que es muy oportuno, ya que el programa pop el programa de cooperación territorial, Francia España-Andorra, ofrece eh, una cantidad de oportunidades de financiación pues, para llevar a cabo proyectos como el campamento de comentado antes en la Región, el forma que es un proyecto financiado por pop y que desde aquí animo a los estudiantes navarros a que presenten esas candidaturas y a que sean activos en traducir esas demandas que se están haciendo eh, las empresas, la sociedad, en proyectos de cooperación transfronteriza que vamos a poder financiar y vamos a poder prestar ese apoyo financiero para que se lleven a cabo. Y también lo hacemos pues, participando activamente las instituciones europeas, como ya hemos comentado, eh, ya se ha dicho, la Semana de Europa de la formación profesional, que tendrá lugar del 23 al 27 de octubre, pues estaremos presentes ahí en Bruselas, eh, participaremos de manera activa, esperamos contar con, con Esther, con su equipo, bueno, con, con la parte del gobierno que delegue la representación, pero desde la oficina de Bruselas y, y, y en coordinación con el departamento de educación, pues haremos por tener una representación navarra en la misma y exponer pues, nuestras políticas de fomento de la formación profesional en esta Semana de Europa, y también participamos, pues, eh, por ejemplo, eh, el segundo semestre de este año, el Consejo EPSCO, que es el Consejo de Empleo, Política Social y Consumo. Eh, este seguimiento del mismo lo hacemos desde Navarra. En, a partir de julio del 23 adquiriremos la representación de todas las comunidades autónomas, de, de otras comunidades de España, y será Navarra quien represente a, a las mismas en el Consejo EPSCO, tan importante el empleo, Precisamente en este año europeo de las competencias. Esa es la participación que hacemos desde el Gobierno de Navarra, una participación activa en las instituciones europeas y, eh, como digo, tenemos una gran oportunidad, ya que partimos de una situación de ventaja, recuerdo un 90% de inclusión en el GP y un 95% en el GP dual, pero también tenemos trabajo que hacer y que tenemos que dar solución a esas demandas que nos está demandando ya la sociedad. Por ello, eh, eh, simplemente quería recordar eh, pues que en el Día de Europa, en un día como hoy, eh, la importancia de participar activamente en Europa, en las instituciones, tanto transfronterizas como en, en Bruselas y en otras organizaciones, y agradecer de nuevo a las, a las ponentes, a las personas que nos han acompañado hoy y a las personas que nos están escuchando y que han seguido este webinar Continuaremos celebrando en Europa y continuaremos celebrando. Eventos, eh, no solo con ocasión del Día de Europa, sino en el marco de la delegación de Bruselas, estos eventos que tratan de fomentar el acercamiento de Europa a Navarra, pero también de Navarra hacia Europa. entonces pues con esto eh, me despido, concluimos, lo de dejamos aquí. Espero que le hayáis encontrado de interés y que eh, con, compartáis este sentimiento europeísmo que tenemos como gobierno de Navarra y que cada vez vemos que se va a crecer también más. Muchísimas gracias, es que ricasco y, y espero que te haya resultado de interés.